hola chicas chicos buenas tardes bienvenidos bienvenidos a mi canal a vuestro canal de Susurro de papel bueno pues así es como me ha quedado el álbum eh, iba a coser la tela al a lo que es el cartón con la guata con la entretela y en la en la maquinilla yo creo que el prensa no lo hubiera cogido y entonces por eso no no lo no está cosido, está pegado. Eh, le puse aquí estos veis que son de florecita. Y por aquí, así, son de florecita. Aquí llevan una moñita. Mira, así le he decorado la tapa con una mariposa de la de J y debajo lleva una de fieltro. Con la palabra beso y abrazo es de san valentín y después por dentro es muy sencillo para que ella le pegue la foto y porque es para un regalo y le ponga pues lo que quiera veis por detrás pues esta es la contraportada aquí otra otra de las páginas por detrás así y está así aquí así esta colección es muy bonita ¿eh? tengo que decirlo que trae unos papeles muy bonitos esta, esta se abre tiene un desplegable ¿veis? que no sé si se va a ver, Me voy a poner así para que se vea todo va entintado y ya la última página que eh, sería esta tiene foil foil en rojo es muy bonita y ya pues aquí, la última, que le tengo que poner le echo a mano. ¿Veis? Y me parece... Uy, aquí tengo que cortar que, que no me he dado cuenta. Que le tengo que cortar esto y entintarlo. Así que como aquel que dice, lo acabo de, de terminar. ¿Veis? Que sobra un poquito. Y ahora pues con un cute. Este cute no se queda, vamos. Se viene para acá. ¿Veis? A ver, ahora engancha. Y entonces, pues nada, pues le pasamos el cúter por el filito y le voy quitando el, el sobrante, si es que puedo, porque... A ver. Voy a partirlo aquí. ¿Veis? Salta. Está ok y... Y ahora voy apretando. ¿Veis? Así. Y ahora pues por aquí igual Le paso el cúter Y le tengo que, que darle por los por lo filitos que no cúter corta muy bien, pero Pero bueno, así Bueno, pues así me ha quedado, le puse esta anilla que van haciendo juego bueno pues con el con el oro rosa y ya está y por aquí eh, se ve como si el bra lo hubiera puesto vale por ahí y aquí por dentro así veis que no se ve el papel va encima y nada más y ya después pues le mandaré adornito y eso se cierra con el lazo le mandaré adornito para que conforme ella vaya poniendo la foto Pues que Que lo vaya decorando Porque yo no sé si las la fotos cogen fotos grandes O sea que si le quiere poner fotos por página Se la puede poner Y si no, pues le puede poner más chiquitita Y poniéndoselo. Bueno, pues Este está listo Y en breve pues os enseñaré el otro Que es que lo tengo porque yo guardo la los tiempos para que no no le doy con el secado, sino que lo guardo. Como de todas maneras yo no me voy a ir mañana para mandarlo, pues pues ya está. Esta máquina está muy bien, pero ya se ve antigua porque hay que soplarle. No hay que soplarle. Es que este este, pero es que sale el chorro por abajo y llevas cuatro cartones a la vez. Se te va a la hoy un poco. Lo que estoy haciendo son las dos portadas de. En la portada y la contraportada de dos álbumes de, de San Valentín. Se te va a la olla un poco. Bueno, pues. Esto ya sería lo último. He intentado poner la. He intentado poner la.. La esta, para que aquí el polvo, pero me ah, va, es imposible. Y entonces pues seguimos aquí viento en popa, oh, soplando si te va a Ollón, y ya está ¿tú? y ahora y ahora he cogido ah, porque es, esta, son cuatro cartones vale contracolado son cuatro cartones contracolados y entonces eh, del polvillo pues se me ha movido el, está pegado con, con un poquito de cinta de doble cara del teddy y del polvillo pues se ha debido de ensuciar y se me ha despegado Entonces para que no se me muevan uno con otro he dejado esto Que ahora se lo voy a quitar, esto es la referencia, si se me mueve de aquí Pues ya mmm, no vale, tengo que tirar para atrás y volverlo echar para adelante Y empezar otra vez y entonces pues pues ahora nada, ahora lo cortaré Y una vez cortado lo tengo que lijar, ¿eh? esto no se queda así, esto es lijado lo que estoy haciendo son las dos portadas, de en la portada y la contraportada de dos álbumes de, de San Valentín. De, bueno, ya lo veréis. También encima de la mesa con el cristal, pues de mala. Y el polvillo este es súper fino, es ¿eh? cartón y es súper finito. ¿Veis? Y ha hasta la punta. Se te va a la ya un poco. Pues ya he quitado esto y ahora voy a quitar el, mi referencia y ya pues a lijar. Con, voy a lijar con un con una lijadora que, que compré en el Teddy. Sí, sí, sí, porque es grande. También se puede lijar con una lija de. con una lima de uñas. Pero bueno. Y con una segueta normal también, de mano. Y también, también se puede cortar con una cegueta de, de mano, ¿eh? Esto era lo que yo tenía de referencia. Esto no lo voy a tirar porque esto me vale después pues para ponerlo, para darle 3D a, a lo que vaya a pegarle, los adornos que vaya a pegar encima. Y así es como se ha quedado. ¿Veis? Ahora nada. Ahora lo voy a, a, lo voy a lijar los cuatro juntos también para que queden clavados. Y después le voy a hacer, pues no lo sé si le voy a poner argolla aquí una y aquí otra... O le voy a poner aquí largo y que se levante para arriba. No lo sé todavía lo que voy a hacer. Probablemente le coja una aquí, no sé, una aquí y otra aquí. No sé, o las dos ahí. Ya veremos, lo tengo que pensar. Bueno, luego seguimos. Bueno, pues mira, ya he limado los filos, ¿vale? Y así ha quedado. Le he hecho los dos agujeros Um, al final se lo he hecho aquí arriba, porque aquí va a ser difícil de pasar la hoja y tal. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es que ya voy a separar, veis que tenía ahí un poquito de guasi, los cuatro. Aquí hay otros dos que están pegados, veis. Y este sería para uno y este sería para otro. Entonces, ahora, pues nada, directamente me voy a poner a. Um, a forrarlo y a hacer las páginas antes de forrarlo voy a cortar las páginas porque esto mismo vale me va a servir de molde para para las páginas aunque en teoría deberían de ser un poquito más chicos, pero esto está pegado con pegamento aquí con pegamento de, de barra y como tire porque esto es un folio normal y corriente yo he sacado mi propia plantilla no es plantilla de Ningún ningún sitio ni nada. Entonces voy a ver la colección que le voy a poner. Que va a ser un poquito mezcla, yo creo. ¿eh? A ver, porque tengo varios papeles sueltos. Le voy a poner estos papeles de Pebbles. Vale. Que son los que yo más sí tengo de San Valentín. Es una colección muy bonita, ¿veis? Algunas tienen textura y foil, por ejemplo este está en rojo. ¿ves? Y voy a hacérselo, con... Y voy a hacérselo con, esta... con esta colección. Entonces, esta misma hoja, la colección es de 30x30, 30, ¿eh? Esta misma hoja, o sea, esto mismo, lo voy a poner aquí y mira, yo creo que solamente me sale una, ¿eh? Como es una sola cara, ¿sí? voy a arrancar por ejemplo esta es muy suavita y yo creo que solo me va a salir una por cara A ver, creo que, que sí, bueno esta vez. da igual como la ponga Yo la voy, voy a poner al filito, filito para aprovechar lo máximo Voy a coger un lápiz y lo voy a, a recortar por dentro de, de la marca pero sigo pensando que no me van a salir dos páginas de dos páginas de una esto sería uno ¿ves? y no me sale otra pero bueno para ponerle algún bolsillo o algo pues me queda esta y claro como esto es, tiene forma de corazón pues voy a recortarlo a mano Recorto toda la hoja que van a llevar que va a llevar cinco o sea tendría que cortar diez dos por aquí o por porque son dos caras, ¿no? Entonces tendría que cortar 10, voy a recortar 10 y, y sigo. ¿Vale? Bueno, chicas, pues, a ver. Mira, yo lo que he hecho ha sido cortarme para cortar, porque la, la colección que estoy utilizando es solamente de una cara. Entonces mm, he metido cartulina, uh, buceo, granate, bueno, esta. La he metido mm, entre medio de papel y papel. Para cortar este corazón... Que fuera un pelín más chico que las tapas para que no se me saliera por fuera. He tenido que hacer otra, otra plantilla, ¿vale? Que si no me equivoco la tengo aquí, Ahí, mira, ¿veis? Hice esta plantilla, entonces y puse cartulina y corté de un tirón todas las cartulinas con esta plantilla. Y después para las hojas de dentro, ¿vale? Para las que van encima de la cartulina, pues corté esta. Y con esta he pegado la, eh, o sea, he cortado, perdón, la hoja Las que van por arriba, sí, porque el corazón ya veis que, eh, bueno, es que lo he hecho yo a mi manera Como a mí me gustaba, es más largo, no es que tiene más pico y Entonces por aquí no es igual que por aquí Y entonces pues yo lo he, lo he sacado de mi plantilla Entonces una vez que ya he sacado las plantillas y ya me corté todas las hojas ¿Veis? Todas las hojas Ya tengo pegadas unas cuantas, mira que es esta ¿ve? por aquí así se me ha manchado un poco por aquí yo no paro de limpiar la mesa esta y por aquí por atrás así vale y ahora pues voy por la tercera que es esta y ahora voy a pegarle por detrás en eh, la siguiente página ¿ve? que es esta esta colección es muy chula eh el pebbles que os lo dije me parece ya y tiene foil foil rojo como es San Valentín pues tiene foil rojo y entonces la estoy sacando de aquí bueno no todas las páginas pero algunas veis cómo estoy pegando la hoja pues yo estoy pegándola con cinta de doble cara y sobre la cinta de doble cara le he hecho pegamento de barra así durante un breve periodo de tiempo pues eh, la cinta de, o sea eh, si nos equivocamos sobre todo las que están empezando ¿no? si nos movemos nos equivocamos pues tenemos la posibilidad de despegarlo y no romper el papel ¿vale? siempre yo la verdad es que es un truco que a mí aprendí cuando empecé y cuando son cosas así que, que más o menos tiene que estar igual por las dos caras y tal pues siempre Siempre uso la, la cinta de doble cara, o sea, pues la cinta de doble cara, el pegamento de barra. Otra cosa que quería deciros también, mientras pongo esta por ejemplo, es que eh, le pongo cinta de doble cara y no eh, cola, que tengo cola, ¿eh? porque en realidad como esto es la base del álbum, que eh, no, no son sobres, no lleva movimiento ninguno, solamente va pegado y ya está, y encima lleva el de pegamento, pues no creo que vaya a sufrir mucho el, el papel, y como también lleva el grosor de, de la cartulina, pues lo que el papel papel, pues no va a sufrir ningún, ningún no sé, distintos si fuesen solapa o que se tienen que mover o llevar a mucho peso, pero estas no, porque esto es solamente la, ya os digo, la base del papel. Entonces, la cinta de doble cara es de Teddy. Tenía por aquí, me quedaban dos rollillos y la he abierto y eso es lo que estoy utilizando. Vamos, esa es la cinta de doble cara que estoy utilizando. Tengo cinta de doble cara de la de... Daika y la otra Pero me tengo que levantar y subirme arriba Que las tengo ahí arriba Porque verdaderamente es que casi ya ni la usaba Y bueno pues con esta misma Que también está bien Pues la, la hago con esta Y con esta la estoy haciendo ¿ves? Entonces una vez que ya tengo la Ya tengo la esta de la cinta doble cara pegada Con mi plegadera la estoy dando Y ahora estoy entintando los bordes de los papeles en, en, en verde Con esta tinta que tenía por ahí libre de ácido que se llaman así ah, esta la tengo hace muchísimo tiempo es de aladine y la tengo muchísimo tiempo venían un montón de colores juntas juntos y le estoy dando con verde porque creo que creo que el, el verde con el rojo queda bonito por ejemplo yo me fijo muchas veces en la fruta el tomate rojo y el rabito verde. O la manzana roja y el rabito, bueno, marrón. Si a la mí me gusta. Pero como esto es San Valentín sí, y es bueno. muy así, como muy romántico, muy floral. Y muy. Pues entonces. Dijo, que pues se la voy a poner en este verde. Y se la estoy poniendo en este verde. Además, sí. Me, la verdad es que me gusta como queda. Ahora mismo, el papel que estoy entintando. Es verdad que el fondo es rosa. Pero al ponerla encima de la roja la roja de la granate que resalta mucho a mí me gusta cómo queda ¿Vale? y entonces ahora qué hago vamos a despegar la cinta de doble cara ¿Vale? pues ya tengo todas las cinta de doble cara despegada ahora tengo este que es de print Creo que era del líder, lo compré en el líder, creo. Que vale cualquier pegamento, no tiene por qué ser morado que cuando se vuelva transparente, no. Vale cualquier pegamento, ¿eh? De barra. O cualquier pegamento de barra, mientras esté así fresquito, incidís sobre todo por la... Por el borde. Aquí pegamento de barra, vale. ¿Veis? Ahora tengo aquí, por ejemplo... Eh, oh, por ejemplo... No. Tengo por aquí el, el este, ¿ves cómo está lleno de, de, de pegamento de barra que se ve? Incluso pues si hace falta más por, el, por aquí, me dais, ¿vale? ya ahora tomo la hoja y la pego, procurando centrarla lo más posible. Pero teniendo el pegamento, ya os digo, que si queda, por ejemplo, aquí, y quiero moverlo, pues no, mientras el pegamento esté fresquito, ¿veis? Lo podéis levantar y aquí. Que me he venido mucho para acá. Pues, hombre, no lo podéis ir del todo, ¿veis? Ahí. Y aquí, más o Que ya está, que estáis contenta con el resultado. Mira, aquí ha estado un poquito más también. ¿Tiene? Ah, pues, aquí para... Es durante un espacio de tiempo breve, ¿eh? que tampoco es que. Y así me quedaría. Aquí van a ir largos ya, ¿eh? Así que después, bueno, pues si os habéis pasado, también le podéis poner un filito. Mirad, ya está pegado, ¿verdad? Pues si yo ahora, me, ahora quiero despegarlo, ¿ves? Y sale perfectamente. No, no pasa absolutamente nada. Lo podéis volver a despegar. Mientras el pegamento esté fresco, no le pasa nada a la hoja, ¿ves? Y lo vuelvo a pegar otra vez. Mucho tiempo ya os digo que no, pero un, un poquito. así bueno, el, el corazón está dobladito a ver, a ver, pues ya está. yo ya lo voy a dejar así ¿eh? aunque por aquí se vea un poquito más no me importa porque todavía no le he hecho ni las pestañas ni nada de nada claro, se ve más por ahí que por aquí como ya lo he levantado varias veces sí. Ya, ya no se va pudiendo levanta tanto ¿eh? así pues así lo voy a dejar ¿Ve? que por aquí está un poquito más subido es que el corazón tampoco es a ver, no es simétrico total y entonces pero vamos después mira no se va a ver casi nada ¿ve? pues todo lo he hecho así pegándolo uno por delante ¿ve? y otro así creo que esta es la parte redondita a ver, así. Es esto va así y este va es así porque es que tiene una, una postura veis así tiene una postura bueno pues nada ya me queda la última página que la voy a pegar igual pero a ver mira he cortado para hacerle un desplegable entonces le he dejado mmm, a este trozo de más al, he dejado este trozo de más al corazón. Ahora hay que darle unos cortecitos y pegarlo aquí. Esto para que se levante y se cierre. Todavía no he, no he cortado el papel interior, ¿vale? Que este sería de aquí. Pero este sí. Este va ir aquí pegado y encima irá esta hoja. Después tengo que cortar este o lo cortaré ahora. Y, y ya está. Y este es el de aquí, el de atrás. Este va así este lo podemos pegar ya puesto que no lo dejéis abierto que se seca ¿eh? Eh, voy a pegar primero el de atrás y después el último que voy a hacer voy a hacer el, el de este vale para y os lo grabo para que para que veáis cómo lo, lo pego vale esto iría así esto hay que hacerle unos cortes para pegarlo encima y debería quedar un poquito más chico a ver cómo queda ¿vale? esto sería así así ¿Ven? y esto es lo que vais pegado ahí así esto va así y ahora voy a pegarle este aquí de aquí detrás aquí detrás ahora vuelvo Encontré un canal, sus papeles, sus troqueles y sus contras a intercambio de galitos, tutoriales bien y, y la amistad con su papel. ¡Hey! Wait. Así quedaría la parte de atrás. Este lazo que lo voy a atar, lo voy a atar por delante con, con esta cinta roja, que me parece que es bonita. Ahora le voy a hacer los agujeros con, con el bicho este, que esto es un bichillo. ¿Vale? Entonces voy a hacer el agujero. A ver, por aquí. Ahí, uno. Y... Ahí el otro, ya está bueno, Ya le he hecho los dos agujeros Y ahora le voy a meter por detrás Porque lo he de las flores Me lo regalaron Entonces tengo dos para delante y dos para detrás O sea, y dos para detrás de otra clase Porque si no, no tengo otro Y entonces voy a ponerle Estos que también son grandes Bueno, si es que entran, porque son Es que quiero, porque tienen que pasar por ahí la argolla Bueno, pues no quieren entrar, señora estos son normales, son planos Solo que son enormes de grandes Vamos, enormes de grandes Pero que voy a tener que hacer el agujero Uy, más grande, ¿por qué? Porque no entran? Vamos a ver son, son más grandes Uy, el boquetillo este Un pelín más grande bueno, Dale un poquillo de Total. De a ver Y ahora, ahora ya está Y aquí, no sé si estoy fuera de cámara Y ahora pues me vengo aquí uno, con el, con la parte de adelante que se está pegando. Pues que no veo, ¿sabes? Y la luz, aquí. Ahí. Uh, ¿vale? Pues ya está. Ya sé que esto se sale por aquí, pero igual que las letras decoradas, igual. Ahora le paso la lija, lo limo un poquito y ya está. Y ahora aquí encima va a ir este, ¿vale? Así, va a ir pegado. Y antes de pegarlo, tengo que hacerle los... Los agujeritos que, si yo no me equivoco, están. A ver, ahí. Y ahí, que A ver, por abajo, Que no veo. Ahí, ahí. Voy a ver, la vuelta. A ver cómo queda. Yo no quiero ahí. No, pues entonces. Entonces voy a coger y yo voy a pegarlo por aquí. Así. Ah, lo sí. no, que es aquí. No se vea. Se lo he hecho antes, ¿eh? pero... O sea, le he hecho, tiene la marca está, pues pero... Pero este no.. Este sí está bien, ¿veis? Pero este no me fiaba yo aquí. aquí. Es que ya no me coge por ahí. <risa> Tengo que echarle aceite a esta máquina, ¿eh? Si no, me la voy a terminar acá. Cada... Porque mm, mm, taladro mucho y claro, no pasa. Y esta, pues nada, iría aquí. Ahí. Y entonces voy a echarle en la cola y lo pegamos. A lo mejor antes deberíamos de cortar esta parte atrás. ¿eh? Porque después dos no, no es igual que uno, ¿eh? Pasa que ahora está muy fresco y no le quiero dar con la con la lija. ¿eh? Entonces, con lo que pueda con las tijeras. Y bueno Corija sin hacer fuerza, ¿eh? que si no os lleváis el cartón y además está recién pegado lo se pueda cortar, se corta y lo que no, pues se lija ¿Eh? por aquí, igual. Uf, con los dedos, estoy chorreando de sudor es que hoy hemos tenido 22 grados, que se dice pronto y ahora mismo hace calor ¿eh? yo tenía dos mantillas finitas en la cama y ya, me sobramos pero noche pasó mucha calor ¿Ves? por aquí a voy a echarle el, la cola Que ya no tengo casi, ya tengo que llenarlo otra vez A este no le voy a poner ninguna cinta de doble cara ni nada Directamente cola por todos lados Hacerme la cena ahora mismo Pues ahora sí eso, la lleno Vamos a extenderla a ver, no es que se racana con la cola, ya Pero si cuanto más lo enguanchine Pues más después el papel Se te puede te puede dar la sorpresa de que se arrugue O le salgan bolsas. bolsa o, Entonces todo es en su justa medida Ten un poquito más por aquí Tengo que despegue después lo que no quiero es que me queden charcos Que después aprieto Y parece un bollo de crema Que se sabe todo Eso no me gusta Y ahora Pues ¿eh? Como esto ya no le queda Ahora lo tengo que llenar Voy a pegarle el, La hojita Esto Que cuesta moverlo, ¿eh? No es por nada Y este va A ver, a ver, ahí Y ahí Y ahí Ahí. Y, ahí, y a este porque recorre no le he borrado el, el lápiz sobre todo lo ahora aquí veis que tiene un poquillo de todas maneras ahora le, le borraré el lápiz como de todas maneras hay que recortarle el filo y lo voy a dejar a que seque también, a que tire veis que después hay que recortar bueno, pues lo mismo me llevo el, el lápiz. Ya lo puedo Muy al ras, pero bueno, no me importa. Ay, toda la camiseta vieja. Y lo dejo para que para que se pegue bien. Vale, para que se pegue bien. a la Bueno, pues voy a dejar que, que se seque un poquito. Para que tire... Pegamento actúe y se queda ahí bien pegadillo y ya pues me sigo todo esto y aquí superior no tiene este también bueno pues voy a dejarlo lo que seque un poquillo y voy a ponerle un poquito de peso así y así como peso peso y este pues ya está pegado ¿Ves? ahora aquí irían esta argolla en realidad tengo dos tengo cuatro mm, ya las tengo pero la he puesto en algún sitio pero cómo tengo la cuando se hacen cosas que estas pues como se pone todo y en verdad es que dije bueno las voy a poner aquí y no mirad aquí está, en la cajita que veis pero yo no le voy a poner esta a este le voy a poner esta que son doradas les voy a poner esa y que ya la he probado ¿ves? y cogen aquí bien aquí. bueno en realidad yo la quiero así aquí este, que entra muy bien solo que esto es dorado pero bueno se lo puedo se lo podía haber pintado pues sí pero ya con el otro a lo mejor con la otra argolla las otras son cobrizas no son plateadas bueno pero son las que tengo de todas maneras no importa ahora se lleva el oro y la plata junto es que no tengo no, largo ya son difíciles ¿eh? y para que entraran ahí pues, así van ahí y ahora cuando se seque esto lo elija lo elige a ver vamos a ver, a ver. porque en realidad estaría aquí y aquí, aquí. aquí llevaría la hoja y bueno yo he hecho esta veis y así ya le he dado a la cámara esta iría así y esta que esta ve que tiene un desplegable esta y así esta la he dejado para la última y nada pues tengo que hacer el agujero porque no se la he hecho bueno, pues bueno. bueno. Pues yo ya he forrado, le he puesto guata, he forrado la tapadera de corazón con esta tela, va enguatada y ente, eh, lleva guata debajo y esta tela está entelada, porque era un poco transparente. Ya le he puesto aquí dos gelés y ahora voy a pegarle la parte de atrás, que ya también tiene hecho los agujeritos, pues se los voy a pegar así. ¿vale? Y ya quedaría la contraportada lista que la voy a hacer con este papel. De todas maneras, le he puesto un poquito de, de cinta de doble cara, pero pero le voy a echar pegamento, ¿vale? También, porque no sé si, si la cinta de doble cara, como la he puesto, simplemente para que, bueno, le dé una sujeción más. Pero no sé si va a aguantar. No, que yo mucho, mucho peso. Te me ha caído lo de poner los sellos al suelo. Al pasar me he enganchado, yo no sé, ¿eh? me engancho con todo últimamente. Uf. Y se me ha abierto uno, pero lo he podido cerrar este. Este está ya medio muerto. Ya no tiene nada. Eh, le voy a echar oh, pegamento, pero... Es ah! Y ya tengo aquí otro. Yo también lo voy la, no sé si con la cola. Yo voy a echar más voy a, chaclar, voy a aquí. Y ahora, y voy a he echar aquí Sobre todo por los filillos. Vale. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Y eso es? a ver, aquí. Y esto va yo lo he hecho para que el papel El papel sobre todo tape los agujeros del ELE Aunque se va a ver porque tiene que pasar la... Uy, ya se ha la cola para abajo Pues vamos a pegar aquí. Y ya tendríamos la parte de, de atrás forrada. Bueno, aquí me ha quedado un piquito. A ver si para Y si no, Ya está. Y ahora pues le voy a poner unas pincillas. Compré un cubito monísimo en el líder, ya hace, ya hace años, para basura. Bueno, pues al final he metido ahí todas las colecciones de Teddy, las que son así rarillas del Teddy, o sea rarillas, a ver, que tienen brillo, que tienen, pues esas las he metido ahí y, y la basura la tengo en una bolsa aquí. Bueno, pues este sería ¿veis? el la contraportada y ahora pues le puedo poner peso, le puedo poner, a ver. ¿Vale? Estas que son pruebas que hice de corazones Eso. Así. Ahí. Y por ejemplo así Y le pongo mis pesitas encima Para que se pegue bien ¿Vale? Acabo de hacerle con la... ¿A esto no. Lo he yele Para metérselo Y al cogerlo Pues se me ha caído esto Al suelo Que esto es mina, Se ha quedado más torcido Vamos Pero bueno lo he podido poner bien. Así. Esto que voy a poner, está Ahí. Y gorda. Ahí. Me pesa. Le He puesto esto para que no se me ensucie el papel. Bien. Ahora ya le he hecho también los agujero Uy, A este. Y ahora voy a coger las demás. A ver. Ay, oh, es que se me ha cogido aquí Ay, en la espalda. Estas son las hojas. Este es el otro álbum porque voy a hacer todo. A ver si encuentro, a ver si encuentro la otra, aquí está, esta, que es la contraportada interior y la exterior. Entonces ahora tengo que forrarle la contraportada, ¿vale? No, la contraportada no no hay enguatada. Voy, voy a hacer, voy a hacerla con papel y ya está. Así que lo que voy a hacer es sacar la plantilla de, de la contraportada, o la plantilla no, ya el papel. Y como quiero que llegue, mira los papeles. Que todos estos papeles valen ahora pues para decorar, para hacer bolsillos, etc etc, etc, etc, Todo esto. Porque de aquí no me sale un. No me sale otro corazón. Pero bueno, este sobrante no lo voy a tirar ni mucho menos. Qué disparar entonces. Voy a coger otro de los papeles de aquí. Y voy hacerle el interior y el exterior a ver. Eh, voy a ponerle por dentro esta que me gusta está para adentro y para afuera voy a ponerle a ver alguna que me gusta para afuera y que sea como con la portada le quedaría algo rojo la verdad o blanco y rojo pero no lo estoy a ver este no este también está mono este sería para la contraportada eh. Listo Entonces, como esta es la contraportada Es que mm, el corazón es asimétrico, no es simétrico Es como a mí me ha gustado Entonces voy a ponerle este, que es la contraportada Para después pegarlo encima Entonces yo pues lo hago Solamente va a llevar este papel voy. Lo voy por aquí aunque el... le quisiera poner algo de pelito o algo bueno, este es que en realidad lleva un corazón. mira lo que ha pasado, ve. Ah, que se me ha pero ya no pega. Pero... Bien, pues voy a, voy a recortar el corazón de la contraportada. Igual voy a hacer el de la contraportada interior y lo corto y vuelvo. Eh, espero que os haya gustado si es así me queréis dar da un like os doy las gracias espero veros pronto y cuidaros mucho que la cosa no, no gasta broma y ni pinta bien y creeros de la misa a la mitad porque yo creo que la cosa está peor de lo que está Oye y qué casualidad que cada vez que llegan unas vacaciones semana santa, verano, navidades las cosas milagrosamente empiezan a bajar Empieza a bajar y empiezan a soltarnos. Y después, otra vez. Así que cuidaros mucho. Y... y bueno, y nada más. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.